Hola, familias conscientes y despiertas. Eh, hoy tenemos a una invitada que es una mamá. Ella se llama Diana Quintana Gómez. Es mamá, como he dicho, y también autora de una trilogía que se titula Con mariposas azules en el estómago. Eh, hola, Diana, ¿qué tal? Hola, Neus. Gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, Tengo muchas ganas de que nos expliques tu experiencia como mamá de, de un niño, pues que bueno, también ha sido etiquetado, ¿no? Por déficit de atención, por ser un niño un poco diferente en la escuela. Pero antes quiero que me expliques qué te ha llevado a escribir esta trilogía y de qué se trata, más o menos, si también nos la quieres mostrar. Eh, bueno, sí, mira, por aquí los tengo. Actualmente tienen a su disposición dos libros con mariposas azules que le da nombre a la trilogía y eh, Crisálida, que es el segundo libro. Y son libro? libros de, de crecimiento personal. El primer libro lo, lo enfoco más a trabajar la mentalidad, el pensamiento positivo, eh, trabajar un poco las creencias limitantes. Y en el segundo libro trabajo un poco más lo que son las emociones, o sea, gestionar las emociones y, bueno, liberarlas para que, para que puedas avanzar, para que puedas crecer y, y pues que puedas, Cumplir sueños y, y no sé. Interesante y qué bonito, ¿no? ¿Qué sí. te llevado exactamente a escribir esta trilogía? Pues mira, precisamente el, el empezar yo este camino de crecimiento personal, darme cuenta de todas las creencias que yo tenía, que, que me impedían como, como crecer y, y avanzar. Y pues por muchas, muchas circunstancias que pasé, sobre todo cuando me vine aquí a España, entonces descubrí como que como que tenía la autoestima baja, que, que tenía mucha lim, limitación mentalmente, que me gestionaba emocional, emocionalmente fatal. Entonces todo eso me llevó como a, como a entrar una, en una crisis, en, en no saber quién soy ni, ni qué estoy haciendo. Y además, pues eso, como madre, estaba, llegó un momento en que me preocupé mucho porque dije, claro, o sea, si yo no me ocupo de mí, cómo voy a ayudar a mi hijo si estoy fatal, o sea, no, no voy a poder sacarle adelante. Y al final un poco, un poco de todo, eh, se fue uniendo, se fue uniendo, vi la necesidad de, de, de encontrar ayuda, la encontré en los libros de crecimiento personal y como me apasionaba escribir siempre, pues entonces ya dije, pues ahora lo voy a hacer yo, o sea, y voy a, a llegar a personas que se sientan como me he sentido yo, que se sientan inseguras y que, tengan como miedo de vivir la vida porque sienten que la vida se les está haciendo muy como muy grande y se sienten pequeñitos, pues que sepan que, que todo eso se puede cambiar. Muy bien. O sea que estamos hablando de una mamá consciente en este caso, ¿no? De una mamá que mira mucho las emociones, ¿no? Que quiere estar eh, bien consigo misma para poder estar bien con los demás. Es así. En parte sí, o sea, yo le digo siempre a las personas, por más que te haya escrito los libros, yo también estoy en proceso, entonces yo también estoy en proceso de, de, de ir creciendo, de ir aprendiendo más, de, de aprender a gestionarme mejor y, y sobre todo por eso, porque eh, claro, cuando yo era pequeña, pues la forma de, de educar a los hijos era totalmente diferente y, y yo no puedo educar a mi hijo de la forma en que lo hicieron conmigo porque es como que eso ya no funciona, entonces hay que aprender. Y, y por eso he querido aprender, pues, para poder hacerlo mejor. Muy bien. Pues vamos a entrar de lleno en la educación de tu hijo. ¿Nos puedes hablar un poco de él? ¿Cómo es? ¿A qué se dedica? Pues mi hijo actualmente tiene 19 años. Eh, nosotros eh, somos de Colombia, mi hijo nació en Colombia, y cuando él tenía, eh, creo, ya las cuentas no me salen, pero más o menos 8 años, 7, 8 años, eh, llegamos aquí a España. Entonces, fue un poco un choque cultural también. Tuvo que empezar a estudiar aquí. Y en cuanto empezamos, de Colombia ya. En Colombia ya me habían llamado la atención un poco en el colegio. Había una maestra que el primer añito que él hizo me decía que era que a él le costaba más aprender, que, que se distraía mucho. Que, que, bueno, que le daba un poquito de, de guerra, digamos, en clase. Entonces me llamaba ella mucho la atención y, y, bueno, me decía sobre todo lo del aprendizaje. Entonces yo ya en Colombia eh, empecé pues a tener esta, esta situación con él. Empecé a hablar con la maestra y lo que hice fue, eh, porque ella me llamaba la atención, claro, por el tema de las notas. Entonces yo le dije, pues, explícame cómo... ¿cómo les y si pues, yo trabajo con él en casa? Porque claro, ella me decía, claro, es que son más niños y yo no puedo estar todo el tiempo solo con él. Y dije, bueno, pues yo lo entiendo. Entonces yo empecé a trabajar con mi hijo desde casa, porque una de las cosas que me decían era que, no, que a que le costaba más aprender, que, mm. que tenía como dificultad a la hora de aprender. Y yo me di cuenta que cuando yo le enseñaba en mi casa, cuando yo me ponía con, a explicarle tal cual como lo hacía la maestra, pero claro, los dos solos, pues él lo entendía y él trabajaba bastante bien y, y terminaba haciendo los deberes como los, los pedían en el colegio. Lo que sí eh, me di cuenta luego fue que todo lo que conseguíamos en casa, luego en el colegio era como, no sé, o sea, <ríe> desaparecía porque, porque le podían, era muy nervioso. Entonces... Por ejemplo, en casa trabajábamos, estudiábamos, porque tenían un, un, no sé cómo le llaman, un examen. No sé cómo lo llaman. Sí, aquí también le llaman examen. Y entonces, okay. sí, cuando, Sí, cuando lo preparábamos en casa se lo sabía, hacía los ejercicios y bien. Cuando volvía de la clase que ya había pasado por el examen, ¿qué tal? Muy mal. ¿qué ha pasado? Nada, me quedan blanco. <ríe> y digo yo, ¿pero por qué si te lo sabías todo? Nada, empezaba a sudar y, y le sudaban las manos y se ponía muy nervioso. Y ya, como que ya, o sea, no, no conseguía avanzar. Entonces le pasaba mucho eso. Y claro, debido a eso, pues empezaron los, los maestros a presionarme, ¿no? De que el niño necesita, necesita, pues, o sea, hay que prestarle atención porque él no aprende bien y todo eso. En Colombia eh, pasé por, por una fundación de otro chico, porque yo cuidaba niños en Colombia. Eh, llevando a un niño a terapias, conocí una fundación en la que trabajaban con niños pues, que tuvieran autismo, hiperactividad, o sea, dis distintas cosas. Y yo ahí me informé un poco, me dijeron que antes de llegar a un diagnóstico, lo suyo era que primero se hiciera una revisión para asegurarse que no tuviera eh, dificultades para ver, para escuchar y que no se debiera a otras causas y que no fuera realmente una dificultad de aprendizaje. Mm -hmm. Y bueno, se le, se le hizo todas las pruebas. Y perfecto, o sea, no le pasaba nada. Yo no seguí con el, con el tema de, de la dificultad de este aprendizaje porque nos vinimos aquí a España. Entonces se empezó a estudiar en España y otra vez más de lo mismo. Otra vez la, los maestros a llamarme que es que el chico no aprende bien, y es que además es muy inquieto. Que, que siempre está distrayéndose y que además habla mucho y que, bueno, entonces dije, bueno, pero es que es, es su carácter, o sea, yo decía, pues es que yo no le veo que le, le pase nada porque en casa estudiamos y, y bien, lo que pasa es que sí eh, le noto, porque claro, hablando con él, bueno, a ver qué pasa, porque hemos estudiado, esto lo sabías, qué te ha pasado, nada, es que me pongo muy nervioso y, y claro, es que no sé, o sea, yo a veces pienso que, yo entiendo que el sistema de educación funciona así, hay que juntar varios niños para, para trabajar con ellos a la vez, pues había una clase como de 30 niños, y claro, yo trabajaba en casa sola con mi hijo, mientras que en el colegio la maestra tenía, los maestros tenían que hacerse cargo de él y del resto de niños, y cada uno con su carácter, entonces eh, yo pensaba que era eso, los maestros pensaban que era pues una cuestión de que, de que él no aprendía lo suficientemente pues bien. El caso es que fue pasando los cursos, fue aprobando algunas cosas, otras no. Bueno, el tema era, más que nada, matemáticas. Entonces, era como, como no aprende matemáticas, entonces el niño no está bien. Y yo decía, bueno, pues, ¿quién no le gustan las matemáticas? Y si te soy primera. Claro. Y cuando yo estudiaba, tampoco se me daban hasta cierto curso y a partir de ahí fue horrible para mí, entonces yo no lo veía tan raro porque yo decía, pues sí, cuando yo estudiaba tampoco se me daban tan bien algunas asignaturas, o sea, ¿cuál es el problema? El caso es que ya eh, la presión empezó también por parte de la familia porque hay una cosa que, que yo noto que hacemos los padres a veces o los integrantes de la familia, abuelos, tíos y todo eso que es como empezar a comparar un niño con otro. Entonces eh, pasó eso en, en mi familia, empezaron a comparar a mi hijo con otros, otros chicos de su edad, especialmente con uno en particular. Entonces empezaron esa presión de, es que fulanito ya hace tal cosa, ya hace la otra, y es que, y él no, y él no. Que además por eso habían varias discusiones en casa, porque yo decía, pero ¿qué tendrá que ver? o sea, él es otra persona, o sea, no le puedes exigir que haga lo mismo que los demás porque es que él es él y, y los otros chicos son otros chicos y cada uno, pero bueno, empezó la presión por ahí, eso se fue a más, sí. y insistieron en que, en que había que eh, hacerle un, o sea, una prueba o algo que porque no era normal, así, no es normal. Y resulta que, que, no, como decía que la, el colegio, la que familia. No, la, la familia, familia por, la familia por parte. La familia es la que te presionó para hacer del test y de sí, repente, ¿no? sacar la familia, unas conclusiones sí. ¿no? que ellos sí. tenían muy claras, o sea, la familia lo tenía muy claro, ¿no? Pero tú no lo tenías tan claro. No, yo tú no. Tú veías <risas> unas incongruencias, ¿no? De lo que decían fuera a lo que tú veías dentro. Y claro. Y conocías sí. mejor a su hijo que una madre, ¿no? Es que lo que pasa es que yo veía que eso que decían que él, que él no hacía como los demás era, era un poco más en cuestión de. De cómo, lo que te digo, o sea, de cómo educábamos antes. Entonces, la familia tenía mucho el modelo de, de cuál es la educación tradicional que siempre se ha aplicado. Y bueno, más de dónde venimos que, que la educación es un poco estricta con los niños de que tienen de ser más, o sea, eres niño, no pines. No es, entonces, mi hijo, eh, sí. mi hijo es un chico que siempre se ha cuestionado todo. Entonces, él no es de los que tú le dices, haz esto y ya está. ¿Eres, ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, no se queda con él venga, es una orden y yo obedezco. No, él, él se cuestiona las cosas. Luego era, eh, bueno, era y es. Pues era un chico muy, como muy lleno de energía. Entonces, siempre estaba pues activo y, y pues no sabía estarse quieto en un lugar así. Y nosotros uh -huh. venimos de, por lo menos de la educación que yo vengo y personas más o menos similares a mí, de esto de te quedas ahí. Y ahí te quedas, o sea, hasta que, hasta que te digan que te así puedes mover. Puede ser, ¿no? O sea, tú le a un niño que se siente y que se quede quieto y lo hace y ese es un niño obediente. Sí, ¿no? y ese niño sí, ese niño sí, mira qué bien educado ah. está y mira que, ah, como, como el mío no sabe estarse quieto y igual se sienta, pero a los cinco minutos lo tienes por ahí revoloteando otra vez. Sí, es un problema, ¿no? Claro, entonces tenemos un problema porque este niño no sabe estarse quieto, tenemos un problema porque este niño pregunta mucho, tenemos un problema porque este niño no presta, o sea, no, no presta atención, se dispersa demasiado. Entonces, eh, todo eso lo consideraban un problema. Entonces vino la prueba de, del test de inteligencia. Eh, uh -huh. Vino la cita con la neuróloga. Eh, bueno, un informe de la familia. Bueno, <ríe> se juntó todo eso. Eh, pasamos a la cita esta. Eh, la neuróloga le diagnosticó y dijo, sí, es un niño con un déficit de atención. Y además le medicó. Entonces le medicó y dijo que había que darle una medicación. Y yo, por pues, la verdad, me opuse rotundamente porque yo ya, no, ya desde antes no estaba de acuerdo. Eh, yo no veía ningún problema. Y, y bueno, ya hablarme de Medicar, pues, o sea, me parecía que, que no. Y de hecho, eh, bueno, eso hizo, eso como que se enlazó que, que nos, nos distanciáramos esa parte de la familia y nosotros. O sea, yo dije, mira. Es mi hijo, yo soy la responsable de su educación y yo no voy a consentir que aquí esté opinando todo el mundo porque, pues porque no me parece. Entonces me voy a hacer responsable yo y si me equivoco pues me hago responsable, pero si estoy en lo cierto también me hago responsable. O sea, no voy a dejar que aquí eh, cada quien disponga del de niño porque, porque no me parece y además me, no me parece correcto que se esté diciendo todo eso eh, delante del niño. O sea, todas estas conversaciones de que si está bien, que si no está bien, porque aparte era delante de él. Por eso también me interesan tanto las emociones, porque no saber gestionar las emociones hace que, que terminemos haciendo cosas y diciendo cosas a los niños que, que luego les afectan para el resto de sus vidas y no, no nos hacemos conscientes de ello. Porque eso fue lo que pasó con mi hijo. Más, más allá de, de, de que hubiera un déficit de atención, como diagnosticaron? Es que después del diagnóstico que lo hicieron delante de él, todo lo que se dijo, eh, se dijo que el test de inteligencia había dado por debajo del promedio normal. Entonces, que estaba por debajo. Así que sí que tenía una dificultad para aprender. Eso con el ahí sentado. Y que había que medicarle para ver si así lo lograban centrar y todo eso. Todo eso con el ahí sentado. Claro, cuando salimos de esa consulta, mi hijo salió atacado a los nervios diciéndome que claro que, que habían dicho que él era tonto y que, o sea, que ¿qué futuro le esperaba si, si ya el médico dijo que soy tonto? La, su autoestima realmente fue para abajo, en vez de, de para arriba, que es lo que se tiene que hacer con los niños, ¿no? Cuidarles su autoestima, su autoconfianza y en este caso pues los médicos lo que hacen es un poco destruir, ¿no? Con, con los pues, vaticinios, ¿no? que hacen... La o sea, verdad es que sí. ¿sí? sí. sí, sí, claro, yo también lo digo por experiencia, ¿no? No es que yo me oponga a la medicina, pero bueno, yo también eh, fui medicada y evidentemente pues nada me benefició, de eso un niño también lo nota, ¿no? Entonces, en el caso de tu hijo, tú al final dijiste no, no lo voy a medicar y a continuación, ¿qué pasó? A continuación, pasó. primero nos, nos separamos como familia, o sea, cada, cada parte de la familia tomó por, por un lado. Eh, ¿Sí ¿Te bien? Sí, o sea, yo sé claro. que suena un poco así como extremo, pero... Bueno, es que hay muchas más cosas detrás que, que no. Pero la decisión era necesaria. Eh, yo me... pues nos apartamos. Volví, volví a la neuróloga, volví a hablar con ella. Eh, le expresé, pues, la, porque claro, yo salí un poco ofuscada de, de, de, de la consulta. Así que luego regresé, volví a hablar con ella. Eh, me propuso que volviéramos a hacer eh, todo... O sea, el proceso de, de la parte de... ahora que estábamos aparte los dos, que volviéramos a trabajar el informe para ver qué tal, cómo le iba a él este mes, eh, este mes que ya no estábamos todos juntos, y que volviera y que, y que lo habláramos. Dije, bueno, venga, va. Entonces regresé, regresé con el informe y ahí fue cuando nos dimos cuenta. Primero que, que coincidía mucho más el informe que yo le di con cómo estaba él, que, que el informe que tenía cuando participó el resto de la familia en. en en cómo se comportaba el niño y, y qué era lo que hacía y qué era lo que no. Eh, luego, eh, el tema de la inteligencia. Yo le expliqué a ella, le dije que yo me oponía porque yo veía que él era un chico muy inteligente, que lo que pasa es que sí que se distraía, pero era cuando a, habían cosas que no le llamaban la atención. Que de hecho ella volvió a hablar con él. Y le preguntó, pero ¿y por qué? Porque yo le expliqué, mira, es ¿qué sabe de esto, de esto, de esto? Es que me explica todo. O sea, no, no es posible que un niño que no tenga... Eh, o sea, que esté por debajo del promedio, como me han dicho, sea capaz de aprender todo lo que él sabe y, y de, de expresarse como lo hace, porque encima se expresa súper bien. Le dije, es que no, o sea, yo no lo acepto porque yo no veo eso en mi hijo. Claro, ella habló con él y, y además le preguntó, bueno, ¿y si sabes todo esto y todo esto? ¿Y por qué? Y él dijo, pues porque no me gusta. <risa> dijo, ¿Por porque a mí todo eso que, que me va mal, pues es que a mí no me interesa, o sea, me aburro mucho. Entonces, como me aburro, pues no le hago caso. Y, y lo otro, pues es que a mí me gusta eso. Entonces, como me gusta, pues entonces yo eh, aprendo mucho y además investiga por su cuenta. Y, y es un poco, pues lo que pasó fue eso. Entonces se dio cuenta de que a la hora de, de hacer el informe eh, se equivocaron al poner los datos. Y entonces toda la parte del test de inteligencia que decía que estaba por debajo de la media, pues había un error, no, no estaba por debajo, estaba dentro de la media, dentro de la media, ya está ni por encima ni por abajo de la media. Uh -huh. Y lo de ser muy muy inquieto y muy muy porque sí muy muy habla porque habla mucho como su madre además, <risa> que es que yo decía que yo no le veo lo raro porque entonces yo también tengo, <risa> o sea, yo también debo uh de -huh. tener uh -huh. algo. Claro, yo decía, yo hablo, o sea, hablo sin parar, entonces eh, también, o sea, también hay cosas que me gustan más y me enfoco en ellas y hay cosas que no me llaman la atención y me la paso bostezando y me levanto y me siento digo, entonces yo también tengo, o sea, a mí también me pasa algo, o sea, no, no, no estoy del todo bien, porque, porque yo hago exactamente lo mismo, entonces si me están diciendo, no, es que, eh, que tiene necesidad de esta medicación o lo otro, Hablé con la neuróloga, le dije, la medicación no se la di, que sepas que me pasé el mes sin darle nada, que, que has trabajado, que ha mejorado un poco en el colegio, que, que al parecer lo que tenía era, desde donde yo lo vi, era como más estrés de, de ese nivel de exigencia, de todo el mundo esperando algo de él, de tienes que ser así, tienes que, eh, tiene un niño de tu edad hace esto, o mira fulanito. Y era más, más eso, o sea, al final... para claro, escuchar las voces externas, ¿no? Que también son voces que realmente no conocen a, a tu hijo, tal y como es. En, en último caso, quien lo conoce eres tú, ¿no? Entonces, bueno, eh, tu hijo ahora tiene 19 años. ¿Y la adolescencia cómo la pasó? ¿Cómo pues, es, pues... Mira... Eh, es un poco difícil, La adolescencia... ¿no? Fue, ha, ha sido un poco ahí, ahí, porque mira, por una parte, eh, toda esa experiencia de, de tanto compararle y tanto que si está bien, que si está mal, que si ahora le hacemos prueba, al final, quieras que no, le afectó. Y, y entonces tenía pues a veces mucha inseguridad y, y cuando, cuando las cosas no le iban bien, pues se frustraba, entonces decía, claro, es que como, como o sea, se quedó con la información esa de, claro, como... Como no es Era. suficiente, eh, como tiene un déficit, claro, es que como yo no puedo, entonces a veces como que se agarraba de ahí para no, para no dar más de él. Entonces ahí estaba un poco la lucha todo el tiempo de, de decirle, vamos, vamos a ver, que, que ya sabes que hay un error en la información que realmente no es tal cual, que sí que te cuesta centrarte, pero sabes que te cuesta centrarte para algunas cosas, no para todas. Entonces tenía que estar todo el tiempo como contrarrestando esa, esa idea que se le quedó a él de, claro, es que te, yo no puedo aprender esto, no puedo aprender lo otro. Y a la hora de relacionarse, pues también, o sea, iba un poco inseguro, pero fue como irlo trabajando poco a poco. Sí es verdad que, por ejemplo, tuvimos el apoyo de, durante un tiempo de una psicóloga muy buena, que, que, pero porque ella, o sea, es psicóloga pero funciona di, muy diferente, o sea, logró, se sí, sí, logró conectar con él muy bien, logró, logró que él se abriera porque él llegó un momento que como que no quería eh, hablar, no quería compartir, no quería nada de eso y gracias al trabajo con ella sí que lo hizo, o sea, sí, sí se abrió más, sí, se fue como relajando, se fue sintiendo más seguro, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo noté que ella le reforzaba mucho, eh, ta, o sea, lo que él era, su autenticidad. Ella no le, no le, no intentaba crear es esa que idea ser, de tienes no? que ser. Sí, y eso uh -huh. le ayudó mucho, o sea, dejarle ser, motivarle a que sea, a que fuera él tal cual como es, eso le ayudó muchísimo y yo se lo reforzaba también en casa, o sea, yo le decía, si no pasa nada, o sea, tú eres tú mismo, o sea, no intentes sí ser nadie más. Favor. Sí. Él siempre sí. tenía tu apoyo. ¿no? Sí, la verdad eso es que eso es... le ayudó. Claro. Yo le diría a las madres ahora... eso, que, que a los chicos hay que apoyarlos y, y que a veces eh, nos sentimos un poco presionados, o por lo menos yo lo vivía así, a veces la familia, el entorno, los maestros, bueno, porque tienen una expectativa de cómo tienen que ser los niños y, y qué es lo que se considera normal, y cualquier cosa que, que salga un poco de esa normalidad, pues no se les pone nerviosos, empieza esa presión y si cedemos a esa presión, dejando de lado, o sea, yo creo que no hay nada más útil que, que observar un poco eh, a tu hijo o a tu hija, porque tú compartes con él, o sea, tú has estado con él, tú, le, tú sabes cómo es, mejor que nadie. Entonces es un poco dejarte guiar por esa, esa parte intuitiva que te está diciendo realmente cómo es tu hijo. Muy bien. Entonces, bueno, pues él pasó la adolescencia con este apoyo de esta psicóloga, con el tuyo, por supuesto, y ahora el que tiene 19 años, eh, yo creo, me parece que nos explicaste, de que tiene muy claro lo que quiere, ¿no?, o al menos está, está reforzando un aspecto suyo, un talento suyo, ¿no?, como es el de la música, ¿es así?, Sí, sí, porque es que él desde de, de chico le ha gustado mucho, dibujaba genial. O sea, dibujaba al detalle porque era eso. O sea, decían, este niño no presta atención. Y luego veía sus dibujos, dibujaba el salón de casa y no, no faltaba detrás. un retrato, no faltaba un detalle que si la flor, todo estaba ahí. ¿Cómo íbamos? Porque nos dibujaba todos peinados como nos peinábamos con la ropa. O sea, todo, o sea, todo el detalle que yo decía. Pero es que no me parece normal, o sea un niño que no está bien. O sea, ¿tú has visto? Sí, sí, sí, había, había más bien un exceso de atención, ¿no? Porque si no, había, ¿Sí? no faltaba detalle había no hombre yo me reía mucho cuando veía los dibujos porque decía pero es que no le ha faltado o sea si el cabello como lo llevas la ropa que, que más te pone o sea todo todo todo y decía es que no me digas y luego resulta que a él se, le ha gustado mucho la música y ahora eh, ahora uh -huh. está se ha creado, tenemos una habitación libre, se ha montado un estudio, además está grabando con los amigos, entonces está grabando música para él y está grabando música para otros chicos que también querían grabar pero no tenían pues el espacio y ahora resulta que no solo se produce su música sino que apoya a otros chicos para que se produzca música también. Entonces. ¿Y lo ves, sí? feliz, ver, feliz Sí, sí, con esa parte está encantado, o sea, está muy motivado, está muy ilusionado, me decía el otro día, uy mamá, yo creo que va a ser cierto eso que dices de que cuando uno está enfocado, eh, no te dan ganas ni de comer, Dice, porque, o sea, me he compuesto una canción en un día, llevo desde que me levanté, mira, no, no, no me he levantado, no, me, no he bebido, no he comido, estoy aquí, y entonces fíjate, o sea, eso de, le cuesta eh, prestar atención y luego se echa todo el día componiendo, y no está en nada más, o sea, solo ahí, ahí, ahí, concentradísimo. Entonces, al final, es como que yo he sentido que mereció la pena el esfuerzo y, y, y el echarme en contra a todo el mundo, porque ahora yo le veo feliz, ahora le veo que se está realizando y, y le veo que se enfoca en lo que quiere, se enfoca, no tiene ningún problema para, para centrarse en lo que le llama la atención. Por tanto... Yo no veo el, el déficit como tal. Igual si le pongo a hacer lo que a mí me gusta, pero a él no, pues nada. No le voy a sentar ahí porque no lo voy a conseguir. Pero si es algo que a él le gusta, súper enfocado. Entonces... Bueno. Pues bueno, eh, una excelente noticia, ¿no? Y también yo creo que este testimonio puede motivar a muchas mamás, a muchos niños, a muchos chicos, ¿no? Que pues a lo mejor han pasado por el mismo proceso, ¿no? Y con tus palabras, pues, les puedes dar un aliento, pues, de, de confianza, ¿no? Y también, pues, que lean tus libros, porque de ahí viene también, ¿no? Tu, tu parte de, de crecimiento y de, de ayuda. Entonces, bueno, para finalizar esta entrevista, antes lo has dicho un poco, pero ya para finalizarlo y dejarlo claro. ¿Qué mensaje les darías a los padres, las madres, a las familias que tienen niños, pues, que que no son ni mejor ni peor, pero sobre todo no son peor y tampoco tienen ningún problema, en todo caso son unos niños pues, que funcionan de una forma diferente, ¿no? tienen una naturaleza diferente y tienen un exceso de atención y un exceso, muchos también, de energía. ¿Qué les dirías? Pues yo les diría lo que pongan en práctica el aprender a aceptar, aceptar a las personas tal cual y como son, porque si nos damos cuenta todos... Todos somos diferentes. O sea, no, no hay dos personas que sean exactamente iguales. No sé por qué eh, dejamos que nos presionen para exigirnos que nuestros hijos tienen que ser uh, como, no sé, como clones el uno del otro. O sea, no es necesario. Cada niño es como es y es maravilloso tal cual como, como está. O sea, como es. Solamente... Eh, conocerles más, escucharles más, identificar qué es eso que, que a ellos les mueve, que les gusta, que les apasiona y en lugar de querer enseñarles un montón de cosas que igual no van a usar nunca, ¿por qué no enfocarnos desde que están pequeños en qué es, qué es lo que a ellos les llama la atención y, y ayudarlos a que se dirijan desde, desde pequeñitos hacia eso? Porque mm -hmm. si yo por lo menos hubiera tratado de, de, de enfocar a mi hijo hacia la parte más artística, que por lo visto es lo que le mueve a él, más hacia el dibujo, hacia la música. Desde chico, pues igual se lo hubiera pasado genial, habría aprendido sin problema, me había ahorrado las reuniones de... <ríe> es que el niño no aprende porque estaría eh, en su mundo. Luego yo entiendo que hay cosas básicas que todo niño necesita aprender, pero a partir de ahí estimularlos, pero... No en lo que nosotros creemos que tiene que aprender, sino en, en eso que realmente al niño le mueve, porque es que le vamos a ayudar a que, a que viva más feliz, a que se sienta mucho mejor, a que tenga mejor autoestima, porque es mucha presión. O sea, es mucha presión exigirle tanto a un niño, eh, exigirle que tiene que ser, tienes que, no se lo decimos, pero casi, o sea, tienes que ser normal. ¿Qué es ser normal? Es que yo me pregunto, ¿qué es ser normal? Yo le llamo a las personas a las, que, a las que me siguen auténticos valientes porque yo defiendo mucho eso, o sea, la autenticidad y la valentía de ser como tú eres, o sea, de, de mostrarte al mundo tal cual. Entonces, como padres apoyemos a nuestros hijos, demos de mucho amor, mucha comprensión que es lo que realmente necesitan y no digo que rechacemos eh, a la medicina, a los médicos, a, al acompañamiento, ya te digo que yo tuve una psicóloga a mi lado, maravillosa. La neuróloga que en principio <ríe> chocamos mucho, luego cuando, cuando las cosas se calmaron también también me, me ayudó mucho porque lo empezó a mirar de otra manera. Entonces sí que puedes contar con ese, con ese acompañamiento, pero sin dejar de observar a tu hijo como lo que es tu hijo y tú le conoces mejor que nadie. Pues nos quedamos con dos palabras, aceptar, bueno con tres, con aceptar, con valentía y con observación. ¿Te parece bien? Yo creo sí. que son tres palabras, ¿no? Pues sí. nos quedamos con estas tres palabras. Y bueno, pues muchas gracias Diana por tu testimonio. Estoy segura de que ayudará a muchas personas. Y gracias a vosotros por escucharnos. Quedamos para otro día, os traeré otro testimonio. Y bueno, con todos ellos comprobaremos de que realmente no hay ningún problema, no hay ningún trastorno que son personas con una energía y unas capacidades diferentes, pero bueno, personas muy válidas y que se han, han de tener un lugar en la sociedad, pero el lugar que les corresponde para ser ellos mismos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.